Estos días estamos debatiendo los presupuestos de la Diputación para Vizcaya para 2023. Eh, lo que vamos viendo y sufriendo es que eh, el PNV y el Partido Socialista nos están pasando rodillo, no están aceptando ninguna de las propuestas alternativas de presupuestos que estamos presentando el resto de grupos en las juntas generales de Vizcaya. Estos partidos eh, iniciaron lo que es este mandato en 2019 alardeando de la estabilidad de su pacto. Pero, por contra, lo que estamos viendo es que durante estos cuatro años eh, esa estabilidad que han conseguido en la institución se basa en un modelo de desarrollo para Vizcaya eh, que está ahondando en la precariedad. La precariedad eh, no solo laboral, sino medioambiental y de los cuidados. <risa> Hacen falta varias eh, reformas importantes para Vizcaya. Para una Vizcaya que no deje a nadie atrás, como dice la Centra 2030, pero eh, ni el Partido Nacionalista ni el Partido Socialista quieren tirar por no, no. ahí en el sentido de no mejorar los cuidados, mejorar, eh, crear una vizcaya más sostenible para el futuro o que andar en unos cuidados de calidad y, sobre todo, lo que vemos es que el primero de los acuerdos de Partido Nacionalista y Partido Socialista era que mejorar las condiciones laborales en Pizcaya. Cada vez que hemos hecho una propuesta en ese sentido nos la han echado para atrás hasta el punto de que los presupuestos, hemos hecho una propuesta concreta de empleo garantizado, eh, contando con los municipios, con los ayuntamientos y contando. Entidades sociales y también con entidades privadas que desarrollen empleo de calidad en base a lo que los municipios detectan que es necesario. los lo descartan y lo que ahondan es en decir que ya hay planes de empleo que no son más que subvenciones a empresas no, para que hagan lo que quieran y no lo que los municipios necesitan. En resumidas cuentas, lo que vemos es que PNV y Partidos Sociales están muy cómodos en eh, no innovar y sin embargo en ahondar que Vizcaya cada vez sea menos igual y menos sostenible. Por tanto, consideramos que es totalmente necesaria una mejor Vizcaya y es en lo que vamos a seguir trabajando.